Lo veníamos diciendo días anteriores y esto es algo de preocuparse. El que hubiese salido Maduro hace un par de semanas diciendo los venezolanos están regresándose a Venezuela y aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Según él, de solo Argentina el 70% de los venezolanos se quieren regresar para su patria. Como también otra de las babosadas que decía era que los venezolanos les estaban girando dinero a sus compatriotas a sus hermanos a sus familiares a colombia perú ecuador argentina en fin donde están porque supuestamente están tan mal que los venezolanos los que están en venezuela los están manteniendo cuando es una vil mentira cuando sabemos que el venezolano de a pie que vive en venezuela está aguantando la física hambre no tiene para ellos mucho menos para mandar ahora seamos conscientes que las divisas que están entrando por parte de los familiares de todos esos migrantes que salieron y que están llegando a Venezuela son muchísimas, eso da un aporte a la economía bastante grande, entonces suena muy curioso que el señor Maduro hace unas semanas diga que no, que es que los venezolanos están que se rasgan las vestiduras por devolverse para su tierra, de pronto sí. En eso sí le creo, que de pronto uno quiera regresar a su tierra porque uno siempre pretende volver a la tierra que lo vio nacer, uno con sus raíces, sus culturas, sus familias, su, su gente, en fin, pero cuando vemos la realidad de que volver a que? a seguir aguantando hambre, a seguir aguantando persecuciones a que no se puede hablar a que se vive sometido a un régimen, pues por más de que se extrañe la tierra, por más de que uno diga no es que esta, esta era mi ilusión pues no va a pasar absolutamente nada, contrario a las palabras de Maduro hace algunos días donde se decía que gran parte de los migrantes venezolanos que habían emigrado de Venezuela pretendían regresar pero ojo, ojo porque el último informe de la ONU elevó a más de 6.800.000 migrantes. La cifra de migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo solamente en el último mes aumentó de una forma drástica. Que vuelvo y digo, Maduro estaba diciendo que eso, mejor dicho, ya todo se había solucionado países de américa latina y el caribe son los que más han recibido la mayor parte de venezolanos casi 6 millones de personas se trasladaron a países de américa latina y el caribe el número representa un drástico aumento en relación a los datos de un informe de principios de julio oígase bien es que estamos ha pasado apenas un, un, un par de meses y esto la cifra sigue creciendo Brutalmente, si la cosa estuviera tan buena, no se, no se estuvieran yendo de Venezuela. Era lo que yo alguna vez decía cuando me encontraba con unos venezolanos por Colombia y, le, y ellos me decían que arriba Maduro, arriba la revolución bolivariana, tenemos que luchar ese gobierno. Yo les decía, eh, ustedes aman la revolución, sí, claro, ustedes eh, van a favor de Maduro, sí, claro, perfectamente, todo es perfecto, la dictadura. Y entonces, ¿por qué viven en Colombia? No es que la situación está muy difícil en Venezuela. Entonces, ¿qué? Entonces no está tan bueno. O sea, siguen un, un ideal, así si estén comiendo la física. Es, son cosas que uno no logra entender. Según el último informe, la cifra de migrantes y refugiados venezolanos repartidos por distintas partes del mundo llegan casi a 7 millones, superando ya las, las 6 millones 850 mil personas, según un nuevo recuento de la iniciativa. Que aglutina a la ONU y a otras organizaciones de ayuda para responder a la crisis migratoria esto es algo delicado y vuelvo y digo, esto no, son, no es salir como hace Diosdado en, eh, en su programa de televisión con el Mazo Ando hablando las pendejadas y gritando duro y Maduro también diciendo, no la realidad es otra, hay que verlo solamente hay que mirar por todas las calles que ustedes van encuentran venezolanos por doquier entonces la cosa no es que esté muy fácil esto es algo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 vamos en millones 6.850.000 o sea que en un mes aumentaron 700.000 personas que decidieron salir de Venezuela eso es preocupante, obviamente que para Maduro está siendo una, una garraquera ¿por qué? porque esos que se están yendo así la pasen difícil en otros países están girando para este lado recordemos que casi 6 millones han recalcado solamente en los países de América Latina y el Caribe solo Colombia aglutina alrededor de 2.500.000 venezolanos informa la plataforma de coordinación interagencial para refugiados e inmigrantes de Venezuela R4V después que de Colombia le siguen países como Perú con más de 1.250.000 venezolanos, Ecuador con más de 500.000 Chile con más de 500.000 Brasil con más de 400.000 aunque la lista incluya a un total de 17 países latinoamericanos como receptores del éxodo venezolano derivado de la crisis política y social. ¡Ojo! ¡De la crisis! Volvamos a la realidad. Esto no es un paseo de odio, ya esto es lo que está pasando. Luego del pasado mes de junio, el nuevo informe de la R4V, liderada por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados ACNUR y la Organización Internacional para los Migrantes OIM, representan un drástico aumento en relación a los datos de un informe de principios de julio que daba cuenta de 6.100.000 migrantes y refugiados venezolanos entre casi 5.100.000 en la región luego de muchos intentos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 migratoria, aunque también cabe recordar que propio Maduro en su momento decidió liberar a muchos presos porque estaba colapsado la, las cárceles como si eso fuera la solución y aquí vemos los resultados no olvide que él sacó un poco de malandros de las cárceles donde los mandó a, a liderar grupos supuestamente para la revolución para armar un ejército y ahí vemos las consecuencias un poco de malandros que se distribuyeron por varias partes del mundo y son los que están haciendo las barbarias y las atrocidades y por eso han muerto casi mil y eso hace que le cierren la puerta al venezolano realmente que quiere ir a trabajar, que quiere sacar su familia adelante, que quiere tener una mejor vida. Si bien la instancia no aclaró el periodo exacto de reporte en estos casos, según la Asamblea Nacional de Venezuela que investiga crímenes contra migrantes aseguró que son 4.918 venezolanos que han sido asesinados en varias naciones latinoamericanas en el marco de la ola migratoria que ha vivido el país petrolero en las últimas dos décadas. 4.918 venezolanos y venezolanas que lamentablemente han sido asesinados en territorio colombiano, peruano, ecuatoriano y otras de las regiones, afirmó el presidente de esta comisión legislativa, Julio Chávez, en declaraciones al Canal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 O sea, pretenden quejarse cuando saben, ellos mismos atribuyeron a que saliera un poco de malandros. Y ustedes más que nadie lo saben que hay muchos venezolanos que han venido a hacer cosas ilegales. Como apartamenteros, como robos, como atracos, como asesinatos, como secuestros. Pero vuelvo y digo, son más los buenos que los malos. Pero aquí vemos una cifra escalofriante que es de pensarlo. También supuestamente trabaja en un proyecto de ley para reinsertar a los migrantes que en forma masiva desean retornar a la nación caribeña que yo creo que son muy poquitos señor Chávez recordemos que estas eran las palabras que decía el equipo de Maduro estamos estudiando las políticas para recibir y reinsertar a esos migrantes según Maduro el 70% que tenemos registrados en Argentina están dispuestos a regresar a Venezuela y eso mismo ocurre con la mayoría de migrantes en otros países Estamos adecuando la normativa legal para reinsertarlos, apuntó. El pasado mes de noviembre se instaló esta Comisión Especial según la Asamblea Nacional y se encarga de investigar crímenes contra migrantes venezolanos. Vuelvo y digo, el que supuestamente se cree una entidad para saber cuáles son los compatriotas venezolanos que han sido asesinados en otros países, perfecto, que lo quieren llevar a la Corte Penal Internacional, Perfecto, pero ahora miremos, la mayoría de esos que han muerto, me gustaría que se les miraran los antecedentes disciplinarios, esa es la triste realidad, ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.